DKV Seguros te ofrece este consejo de salud. La formación de trombos puede ser generada por la disminución de la circulación en las venas de las piernas. Si estos se desprenden, llegan al pulmón produciendo un embolismo pulmonar. Para prevenirlo, te recomendamos que bebas abundante líquido para hidratarte, pero evita tomar alcohol o café. DKV Seguros Médicos. Vive la salud.